Muy bien amigos, este es un miércoles sabroso, nubladito, rico para celebrar porque ya estamos a finales del mes de abril para celebrar el Día del Niño y como todos tenemos un niño interno que queremos celebrar, que queremos que esté contento y feliz pues que creen que hoy hay venta nocturna en Vinoteca México. Les voy a recordar dónde se encuentra Vinoteca México, contra esquina de Plaza Caracol exactamente enfrente de las oficinas de Fluvial Vallarta con amplio estacionamiento no hay problema para que vengan y se estacionen. Aquí se encuentra Vinoteca México. ¿Y qué les parece si me acompañan para saludar acá al gerente y que nos diga cuáles son las promociones especiales que tiene hoy Vinoteca? ¡Ándele! Ya lo cachamos al gerente. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Switch. Oye, pues nos dijo un pajarito que hoy había venta nocturna y quisimos venir para compartirles a nuestros amigos cuáles son las promociones especiales. Gracias, ¿qué tal? Pues gracias por la visita, Elizabeth. Este, sí, tenemos venta nocturna como todos los, los meses. El último miércoles de cada mes tenemos venta nocturna y hoy, eh, pues no es la excepción, gran parte de la tienda eh, tiene hasta un 25% de descuento. En destilados principalmente hay muchas marcas que conocemos que ahorita tienen un 25% de descuento y en vinos de mesa hasta un 15% de descuento. De hecho, de este lado podemos ver algunas este, opciones, algunos ejemplos, en los cuales, por ejemplo, aquí una marca pues mexicana de vinos de mesa, muy reconocida, Monte Chanic del Valle de Guadalupe, tiene un 15% descuento en sus vinos. Este, eh, bueno, aquí eh, podemos ver varias opciones, Monte Chanic y de, de este lado tienen... Eh, los destilados, algunos tienen un 10, un 5% y hasta un 25% de descuento. Por ejemplo, Bucana, Johnny Walker, en Whiskies, tienen un 25% de descuento. Mezcal también, podemos encontrar ahí eh, Mezcal Unión, eh, 400 Conejos, eh, también Montelobos. Y bueno, una gran variedad de destilados que pues yo les recomiendo hoy. Es, eh, Vengan, nos visiten y pues encuentren su producto favorito a un precio muy, muy especial. Yes, amigos, recordarles que además Vinoteca México tiene también la sección de productos de delicates en al fondo. Ahí pueden encontrar muchísimas opciones para combinar, para realizar algún bocadillo, algún canapé para acompañar sus bebidas, para festejar el Día del Niño, el niño interior que todos tenemos y que queremos celebrarlo. Y además tiene otras promociones especiales que tenemos también en la parte debajo de esta transmisión de promociones que van a terminar. El el próximo 30 de abril, el próximo viernes 30 de abril, para que aprovechen. Por lo pronto, Jesús, nada más si nos recuerdas los horarios de esta venta nocturna en Vinoteca México, el día de hoy, ¿hasta qué hora puede venir la gente? Sí, hoy estamos abiertos hasta las 9 de la noche, y bueno, pues es un horario corrido, y a partir de mañana, jueves, hasta el día sábado, estamos hasta las 10 de la noche, y este, el domingo con un horario especial de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Pues como lo mencionas, siguen las promociones aún así, eh, a pesar de la venta nocturna que solamente es hoy. Mañana siguen las promociones del mes, bastante atractivas también. Y pues que ahora sí se dejen asesorar por, no, por nuestros asesores aquí en sucursal. Pues para que se lleven un producto incluso nuevo que nunca han probado. Y pues... Prueben cosas nuevas, nuevos sabores, nuevos aromas y pues se dejen consentir por Vinoteca. Excelente. Jesús, muchísimas gracias. Nos despedimos a través de Radio Switch. Te dejamos continuar con tus labores porque nosotros nada más veníamos aquí de visita. Y recordarles amigos que aquí está Vinoteca México en eh, Fluvial Vallarta con tu esquina de lo que viene siendo Plaza Caracol, aquí se encuentra frente a oficinas de Fluvial Vallarta, con tu esquina de Plaza Caracol y también recuerden que tienen la tarjeta Vinoteca Rewards que es una tarjeta con la que ustedes pueden generar puntos y sus siguientes compras las pueden realizar con descuentos o incluso con productos completamente gratis, por lo pronto el día de hoy venta nocturna hoy todo el día hasta 25% de descuento, así que aprovechen amigos, vengan aquí a Vinoteca México y también invitarlos pues para que den variedad a sus platillos si quieren realizar mole, taco, ceviche. Hay vinos realmente económicos y muy accesibles con los que pueden realizar un maridaje muy especial. Nos despedimos desde Vinoteca México, miércoles Rincón del Sabor a través de Radio Switch. Yo soy Elizabeth Isla Switchense. Muchísimas gracias.